Vamos a iniciar el comienzo el, el momento ya, que sin duda que va a poner. Pero si antes terminar de probar todo el sonido, porque si estamos listos, les vamos a pedir a, a la pastelería por la presentación. Y bueno, muy buenos es días que a todos, sean ustedes bienvenidos a Club Buster Sense 2021. Organizados por la Doctoración Artística de Junca de agradecerles infinitamente a quienes han hecho posible este evento y el hecho de estar acá. Agradecerles también a todos los patrocinadores y a quienes nos ayudan, ayudas, gracias a quienes podemos hacer y realizar este evento. Bueno, nuestros auspiciantes son el grupo consultorio de las También agradecemos a Loka Pito Producciones, a a Karina Mazurí, a Ingeniería Mecánica Sobre I, a DIS, a Junitos, a Díez, con los objetos personalizados, al mundo de la licencia de la radio de la cultura en Bolivia y a la Amazonia, a funciones los primeros que están Gran Colombia. Agradecerles infinitamente a quienes hacen. Todo esto posible para que nosotros, la Corporación Artística y un Presents, pueda llevar a cabo el tour más reciente en 2021. En el escenario, en tendremos a las corporaciones, estimada Bendy, tendremos eh, nivel avanzado, tendremos el nivel avanzado como primera. a la unidad educativa Sagrados Corazones de Jesús, en Madras Beleminas, a la Unidad Educativa Fiscal Luis Napoleón Vino y a la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Y en el equipo intermedio tendremos a las Basconeras Blue Pescali, a y de la también tenemos a la unidad educativa José de la Madre, Unidad Educativa Gran Colombia, Basco Unidas San Antonio de Pichincha y Basco Unidas Central. Queremos extender más sinceros eh, sentimientos de pesar, hacia eh, la unidad educativa González Alcumide, ya que eh, nos encontramos también con en una pérdida irreparable de una ex integrante del grupo de las y también de la unidad educativa, para quienes nosotros, Que la ex integrante bastonera del grupo de bastoneras de la vida educativa de los pues siempre permanecerá en nuestros corazones. Brigitte Johanna Camacho, Delgado, tu paz presente hace un homenaje en esta tu copa eh, para, para hacer con nosotros también ese sentimiento hacia la familia y agradecerles infinitamente por todo. Bueno, vamos a iniciar. Creo que estamos todos listos, todo coordinado.